Ver la imaginación Tanto como al reencarnarme Quedarme atrapado entre dos Existencias ¿No veis que todo chispea En otra interpretación? ¿O no es el cerco del café? mapa mudo de un planeta. Algo quiere sacarse de dentro mi pared, algo quiere sacarse de dentro Es la cometa, un animal que se extinguió. Pero el anhelo de volver en sí aún lo conserva. Dejad que os conmueva el perro de la alarma del ascensor. O oh, la serpiente disecada. Pasa manos de las caleras. Algo quiere sacarse de dentro mi pared. Algo quiere sacarse de dentro. A me aterra, perder la imaginación, a mí me aterra, perder la imaginación, a mí me Si no veo en los escotes un puzzle de carne y tela, a mí me aterra perder la imaginación. ¿O no es la realidad una alucinación?